Hola a todas, bienvenidas. Aquí les saluda Ana Dilia Chávez, eh, su compañera y entrenadora para este desarrollo de este super equipo de CERMAT. Chicas, bienvenidas. Esta revista que ustedes están viendo acá es la revista Gol o la revista Metas para cada mes. Así que vamos a comenzar para que ustedes vean y descubran los beneficios que trae el mes de febrero. Así que mucha atención. Vamos a, a ir eh, pasando cada una de las páginas para que ustedes vayan aprendiendo al mismo tiempo que yo y que podamos desarrollar este supergrupo en corto tiempo. Tenemos que pensar como ganadoras. Recuerden que ustedes tienen la llave del éxito nadie más así que si ustedes quieren generar un ingreso quincenal eh, podemos trabajar cada quincena si ustedes quieren generar solamente un ingreso al mes ya depende de ustedes pero mi obligación es de que ustedes vean el gran potencial de ganancias que tenemos bueno este es el índice general de lo que es esa revista así que eh, como ustedes saben tenemos eh, Tres kits, ¿verdad? Eh, de los que estamos este, haciendo uso, que ya vamos a hablar de él también en esta revista van a encontrar reconocimiento, van a encontrar la sección que se dedica únicamente a que usted gane, así que por favor mucha atención, y estas son las fechas en que vamos a tener entrenamientos virtuales así que no se lo pueden perder eh, pónganlo en su calendario estas fechas cada una de ellas, porque de esto, esto es el alimento del negocio chicas, así que por favor mucha atención, y comenzando con una super noticia chicas con, eh, tu, que incluye el mes de febrero e incluye el mes de marzo, por favor mucha atención, todas ustedes que inscriban una persona y que se active con una orden de 400 que son 200 a pagar, aquí lo dice, miren en las letras chiquititas, va a recibir esta fragancia que está valorada en 55 dólares más el bono de inscripción. Así que mucha atención, comiencen a hacer por favor la listita de personas que ustedes crean que van a estar interesadas en formar parte de su equipo y si no saben quién, pues vamos a tener que hacer equipos de trabajo y salirlas a buscar. ¿Qué les parece, chicas? Yo estoy al 100% emocionada porque eh, nunca había visto tanto potencial eh, de beneficios y de crecimiento para una persona que quiera hacer esto en grande bueno aquí como ustedes ven este es el kit que cuesta 49.95 este kit les incluye dos fragancias una kiwi y una Bobby. Ustedes saben que esta es la más vendida entre nosotros los latinos. Porque nos gusta que los babies este, tengan un eh, olor agradable con un perfume. Así que esta es este, 100% recomendada. Y yo pues también quiero que ustedes sepan de que al vender estos dos perfumes. Prácticamente están recuperando el valor de su inscripción. También van a recibir Muestras de producto, ¿verdad? Que son perfumes. Esto es lo que les incluye 10 fragancias en muestra. Eh, van a recibir ustedes su catálogo de semestral, van a recibir su oferta mensual y van a recibir un folder donde ustedes, que es este que está acá, donde ustedes van a poder ver el plan de compensación cómo se trabaja y los requisitos. Así que mucha atención. Fragancia gratis para por cada inscripción, chicas. Así que por favor tómenle muchísima ventaja. Eh, esto, eh, si usted compra este kit, recuerde dos fragancias y al venderlas recupera su inversión. Bueno, vamos a hablar un poquito de los kits de inicio. ¿Qué les parece? Aquí tenemos el kit de $35 dólares. El kit de 35 dólares únicamente les incluye una fragancia, un paquete de muestras, eh, el plan de compensación, la revista de especiales mensual y la revista semestral. Esto significa de que ustedes van a poder tener su material para que puedan comenzar a trabajar. La, no es su obligación de que al inscribirse usted tenga que inventarse una orden. Por favor, chicas, ustedes saben la manera en que hemos ido trabajando todos estos años. Así que eh, recuerden, la persona se inscribe, recibe su kit, agarra su pedido y en base a, a lo que ha invertido en tiempo, así será, el volumen que pues logre recoger. Así que por favor, comencemos a pasar la voz porque hay muchos beneficios. También tenemos este otro kit este es un kit básico. Este kit es completamente gratis, la persona se puede inscribir gratis, pero la persona debe hacer una orden de 350 precio mayoreo. Ustedes saben que tenemos el precio del catálogo y precio mayoreo significa el, pre el precio que usted paga a la compañía. Así que por favor, mucha atención porque aquí únicamente recibirá la revista semestral la revista mensual y unas muestras. Así que, por favor, mucha atención. Sí se pueden inscribir gratis, pero esta tiene que hacer orden en el momento. Así que este ya queda a opción de la persona que se va a inscribir, eh, tomarlo o no, ¿verdad? Así que, bueno, ustedes saben, que aquí con CERMA tenemos eh, muchas, eh, muchos beneficios. Ganar el 100% desde el principio, chicas. ¿Por qué se dice esto? Porque ustedes están recibiendo producto por su inscripción. Al venderlo, ustedes comienzan a ganar más el 50% del de valor que ustedes venden de su producto. Así que también ustedes van a poder ganar por desarrollar eh, sus equipos y ustedes van a poder ganar premios, que pueden ser pre, eh, premios que disfruten de una manera local o, o pues que ustedes logren viajar, ¿verdad? También ustedes van a poder recibir puntos por, para que los puedan cambiar por premios. ¿Qué significa esto? Que cada dólar chica que ustedes estén gastando, ustedes están recibiendo un punto que al irlos acumulando los pueden cambiar por fantásticos premios. Así que yo que ustedes, chicas, emociones, igual que yo, estoy eh, muy contenta de ver este plan de compensación porque hay mucho para la nueva eh, consultora, para la nueva empresaria, para la nueva representante, como usted le quiera llamar, pero todas ustedes saben de que eh, la finalidad es que ustedes ganen en grande. Así que bueno, también tenemos acá... Eh, que los puntos ustedes pueden canjearlos por, por premios, como les digo, pero también pueden canjearlos por descuento en producto. Así que ustedes, el único destino que tienen es llegar a ganar el 100% con todo lo que tenemos. Así que bueno, atención a todas mis super estrellas en este grupo. Yo quiero que se emocionen igual que yo, porque durante el mes de febrero y el mes de marzo tienen una gran promoción que les va a ayudar a incrementar, sus ingresos. ¿Qué les parece? Bueno, aquí vamos a comenzar de una manera fácil y simple que ustedes logren comprender y logren explicarle a sus eh, personas que estén interesadas, ¿verdad? Como ustedes saben, tenemos un kit que vale $49.95 y tenemos un kit que cuesta $35.95. Vean aquí los beneficios. Si ustedes promueven mucho el kit que vale $49.95, Ustedes saben que ese, ese kit trae dos perfumes. Bueno, si la persona se activa con su primera orden de $400, precio público, usted ganará $40 porque ella tomó el kit de $49. Así que mucho ojo y comience a sumar. Sabe que su calculadora emociones, y se haga sus números. Si esta persona trajo a, a otra abajo de ella... Al, al, al activarse con una orden de 400, usted, usted misma va a recibir 20 dólares adicionales, ¿ok? La que trajo la persona va a ganar, pero usted va a ganar porque esta trajo otra y esta generó 20 dólares para usted. Y como si eso fuera poco, si esta persona trajo otra, al hacer su primer pedido de 400, que son a precio público, eh, usted también estará generando 10 dólares. Bueno, hagamos esta sumatoria facilísimo. 40 más 20, 60, y más 10 son 70. 70 dólares potenciales que usted puede recibir al desarrollar, impulsar, motivar a sus miembros de sus equipos. Este eh, incentivo... Le va a permitir a usted realizarse como empresario en corto tiempo. Le va a permitirse a usted tener una visión más amplia del potencial de ganancias que puede llegar a lograr y sobre todo su equipo va a estar feliz ganando al igual que usted, porque usted gana por inscribir ella. Si usted y esta inscribe a otra, también usted gana y si esta inscribe a otra, si usted gana. Significa que los mismos beneficios que usted tenga los va a recibir la persona al hacer lo mismo que usted. Tenemos que ser un ejemplo para que ellos repitan lo mismo que nosotros y ellos ganen, estén felices y se queden mucho tiempo trabajando. Ahora, ¿qué pasa si la persona eh, toma el kit de 35? Bueno, sencillo. Si la persona eh, tomó el kit de 35, hizo su pedido de 400, usted va a ganar 20 dólares. Si esta persona trajo una segunda persona, al hacer su pedido de $400, usted ganará $10. Y si esta persona trajo otra, eh, si hace su pedido de $400, usted va a recibir $5. Sencillísimo, eh, dependiendo del kit, es el tamaño de la ganancia que va a tener por, eh, de compensación en cuanto a la inscripción. Pero acuérdense, tenemos que trabajar en base a al presupuesto de la persona si tiene 35 dólares o si tiene 49,95. Muchas, muchas veces eh, nosotras eh, olvidamos que pues dependemos de pues, el presupuesto de ella. Sin embargo, es nuestra obligación eh, estar informadas, entrenarnos y compartirles a ella el gran potencial de crecimiento que tiene. Así que, chicas, este grupo que se me ha encomendado está... Fantástico, todas ustedes son unas superestrellas. estrellas. Eh, fe muchas felicidades a Blanca Velar, Ruby Medel, eh, Jenny, Jenny Molina. También tenemos este, a Dami Lola. Bueno, a todas ustedes que están eh, haciendo sus equipos, Carmen Argueta, como por ejemplo, todas ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Mucho ojo con esta super promoción, chicas, porque si ustedes eh, procuran desarrollarlo en un 100%, van a lograr ver una gran eh, ganancia, un gran beneficio y sobre todo, superestrellas estrellas eh, de, de venta, porque también recuerden, que no todas están para hacer liderazgo, pero otras están para desarrollar en venta. Muchas felicidades a Raquel Sánchez, muchas felicidades este, a la señora Glenis. Bueno, todas ustedes es, han demostrado un liderazgo en ventas y eso me encanta. Por eso he hecho este video, para que ustedes también celebren sus, eh, sus logros. Así que bueno, ahorita esto que ustedes están viendo acá, esto es una super promoción del mes de febrero, ¿ok? Estos videos van a estar haciendo, voy a estar haciéndolos cada mes para que ustedes este, vayan al día con todo lo que va saliendo. Chicas, atención, todas aquellas que eh, se quejan demasiado por los envíos, no se preocupen porque hay una super promoción así que bueno ustedes saben que cuando una persona realiza un pedido de 0 a 50 dólares el envío son $6.95 si la persona realiza un pedido de 50 a 150 con 150 con 99 paga 1095 y si hace un pedido de 301 o más paga 19.90 bueno esto es la tarifa regular Chicas, y cuando usted paga esto, eh, usted dice, bueno, ¿qué pasa si tengo un pedido extra? Bueno, sencillo, hay un programa que se llama Shipping Pass. Este eh, usted paga $14.99 para que su segundo, tercer y cuarto pedido sea completamente gratis. Como compensación de este gasto, usted va a recibir un producto valorado por el mismo costo que está pagando. Al venderlo, usted recupera su envío. La que quiera hacer esto y que crea que, que, que va a ser este negocio cada quincena, me encantaría que lo tome en cuenta porque usted va a poder eh, sacar de nuevo el gasto del envío, ¿verdad? Pero eh, mucha atención, esta súper oferta, yo sé que les va a encantar. Eh, atención a todas, a mi señora Glenis que hizo dos pedidos en una campaña, a Blanca Velar que hizo dos pedidos en una campaña y a Dami Lola también. Bueno, quiero que sepan que al hacer dos pedidos, este, por una campaña usted sabe que paga el envío, pero durante el mes de febrero, esta super oferta, si ustedes compran este kit de bebé, ustedes saben que este precio público cuesta eh, 60 dólares, a precio de mayoreo cuesta 30. Si ustedes lo compran, ustedes van a tener el envío completamente gratis, y eh, un segundo pedido completamente gratis. Así que por favor... Comiencen a promover este paquete para que al ustedes recibirlo puedan venderlo y puedan recuperar inmediatamente su ganancia. ¿Qué les parece? A mí me ha encantado esa oferta porque eh, lo que estamos moviendo últimamente son perfumería de bebé. Y bueno, grandes noticias para ustedes, chicas. Yo creo de que a todas nos gustan los premios. A mí me encantan porque de lo contrario no estaría aquí ofreciéndoles la oportunidad de ganar super premios. Tenemos como por ejemplo que usted, eh, usted está haciendo sus compras en Serma. Bueno, les recuerdo que por cada dólar que usted gasta es un punto que usted genera que puede irlos acumulando para cambiarlo por regalos. En el mes de febrero eh, hay, eh, han rebajado el precio de puntos para que usted pueda comprar cualquiera de estos dos artículos. Si usted los está viendo acá, eh, anteriormente cuestan 750 puntos, ahorita valen 400 puntos en caso que usted tenga puntos acumulados si no sabe eh, cómo se calcula pues ahorita vamos a hablar usted va a recibir un punto por cada dólar que paga va a recibir 25 puntos por cada eh, por cada nuevo prospecto o por cada nuevo miembro de su equipo va a recibir 50 puntos por cada nueva eh, por cada nueva referencia, 50 puntos por, eh, por cada eh, nuevo integrante para su equipo, 100 puntos por cada eh, persona que usted inscriba de manera personal, directa para usted. Así que también va a recibir puntos eh, 25 puntos por cada cliente que, que compre en línea. Así que todas estas categorías le van a ayudar a usted. Eh, a, a ganar puntos. Si sus pedidos son de 400 o más a pagar usted recibe puntos dobles. Ok, mucho cuidado con esto porque esto significa que su orden debe ser más o menos de 800 para que usted reciba 400 puntos. Si son 400 dólares, solo recibe 200 puntos porque recuerde, esto, las cantidades que ven acá son los precios a pagar a la compañía. Ok, así que mucho ojo y muchas felicidades a todas las que ya tienen puntos porque pueden ir eh, canjeándolos por super premios, ¿verdad? Así que bueno. Hablando de negocios, chicas, yo creo que es muy importante saber dónde estamos paradas con este nuevo eh, programa, el nuevo plan de compensación. Estos son todos los eh, títulos que usted aspira a poder escalar en un año, en seis meses, en dos años, según el tiempo y dedicación que usted eh, invierta en su negocio. En esta parte de acá, y es lo más importante, esto es el corazón del negocio y es lo que usted quiere saber, cuánto gana, cómo gana y cómo vamos a hacerlo. Bueno, les, les explico, tenemos nueve títulos que se van a trabajar, eh, ustedes ya saben hacer su trabajo, unas se dedican solo a la venta, otras se dedican al liderazgo, pues bueno, esto es combinación de liderazgo con ventas. Así que aquí mucha atención porque usted puede comenzar ganando un 6% con tres personas, un 11% con 6 personas, un 12% con prácticamente entre 12 y 15 personas. Pero estamos hablando de que al mismo tiempo de crecer usted, su equipo debe crecer. No puede crecer únicamente usted, sino que también ellas, para que ellas vean la, eh, la ventaja que tiene. Pero mucho ojo, cuando usted ya comienza en este nivel ganando el 11% con seis personas, usted ya comienza ganando el 5% en caso que tenga una segunda generación. Estos porcentajes abajo son extras en la medida que usted vaya avanzando y vaya desarrollando su equipo. Esta será una clase por separado que vamos a tener porque me interesa que usted comprenda Cómo ganar el dinero en corto tiempo. Recuerden que ustedes ya saben hacer su negocio. Recuerden que ustedes son mujeres de negocio. Recuerden que ustedes eh, lo único que necesitan es tener una meta, una meta clara para que puedan eh, avanzar lo más pronto posible. Así que, chicas, yo no dudo que nuestro equipo vaya a ser uno de los mejores. Así que, eh, desde ya, muchas felicidades y bienvenidas a todas las nuevas. Bueno, aquí esto es... Eh, es el viaje que, que se promueve cada año eh, a todas las que están nuevas. Posiblemente no tengan la oportunidad de ir este año, pero... Eh, lo que les quiero contar es que en la medida que usted va avanzando, usted tiene muchas posibilidades de ganar viajes, ¿verdad? Aquí están los requisitos y aquí están las reglas, pero como ustedes saben, van comenzando y ahorita este año tenemos que procurar que todas vayan trabajando por ascender y ganar algo súper bueno el año que viene. Bueno, aquí ustedes saben que toda compañía tiene sus clubs. Estos son los clubs VIP. Okay, entonces, de esto también vamos a hablar más adelante porque de esto se trata la visión del negocio. Como les digo, el plan de compensación es el corazón. Este, eh, Los diferentes grupos son las diferentes distinciones a las que usted puede ser acreedora en la medida que va haciendo crecer y progresar su negocio y sus mujeres van avanzando al mismo tiempo que usted. Así que bueno. Van a haber eh, tres rallies, o sea, tres lugares donde van a haber una mini convención de entrenamiento donde usted puede invitar personas y al mismo tiempo, pues, que si, si no están decididas a formar parte del negocio, pues, pueden hacerlo y pueden formar parte de su equipo. Así que, bueno, eh, aparecerán los lugares donde... Eh, será este, realizado, ¿verdad? Así que, bueno, esta sección de acá es para celebrar a todas aquellas personas que han alcanzado eh, cierto nivel de venta y, eh, por consecuencia, van buscando la excelencia. Aquí tenemos grupos como, por ejemplo, Advisor Guys Promoter Junior todos los que van avanzando de escalón en escalón. No dudo que ustedes muy pronto van a aparecer en esta nómina, así que yo, yo sé que lo van a lograr. Bueno, ofertas para este mes, chicas, atención, atención, a mí me encantan las ofertas. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantan. Eh, por ejemplo, este perfume, este eh, 48 dólares los tres, así que mucho ojo con esto porque solo este producto vale 48 cada uno y vienen 48 por 3. Para caballero también tenemos eh, esta colección tres eh, colonias para por 48, así que oferta todo el mes, eso es para todo el mes, así que mucho ojo con él y estas son ofertas que deben ustedes tomar mucho cuidado. Eh, esta oferta de esta página solamente está disponible el día 14 y 15 de febrero. Este producto es uno de los más vendidos. Es este Little Princess, como ustedes saben. Si usted agarra el 50%, usted paga únicamente 9.50, precio regular 28 dólares. Así que vean las grandes ofertas que hay, ¿verdad? También el, el kit desintoxicador. Eh, normalmente cuesta 87, usted paga 29.50, en precio especial va a salir a 59, sin embargo usted tiene la mitad del precio, ¿verdad? Así que para el día 28 y 29 de febrero, otro súper especial para niña. así que mucho ojo, aquí están las fechas, vean su revista Gold, y estas fechas eh, es para que usted organice su pedido, y promueva estos productos para que logren duplicar la ganancia no esperen hasta el último momento porque cada fin de mes aparecen sin previo aviso nuevas ofertas, así que mucho ojo chicas esta eh, usted va a costarles eh, el lip gloss normalmente cuesta 8.50, usted paga 6 el perfume normalmente cuesta 34, usted paga 12 así que mucha atención el spray para el cuerpo están al 50% también 14 precio de público y 6 dólares precio mayoreo así que como ustedes ven estas ofertas que están acá del 28 al 29 y estas que están acá del 14 al 15. Tenemos dos quincenas para hacer crecer estas superventas, así que por favor guarden las fechas, vean su eh, revista. Ya les tuvo que haber llegado por correo, chicas, así que revísenla por favor porque está buenísima, trae muchas ofertas. Bueno, acá eh, también... Les aparece, ¿verdad? Eh, en la vigencia del 16 al 25 de febrero, va, va a estar en vigencia todos estos productos. Hay para el cuidado de la piel, eh, hay para el cuidado pues facial, ¿verdad? Así que ustedes mucho ojo, el 50%. Y se pueden llevar gratis, ¡tarán! Una súper sombría eh, porque está por la compra de 50 o más de esta sección. Así que asegúrense de comprar, por ejemplo, está esta, el tónico facial, eh, el agua micelar, eh, bueno, tenemos muchísimo, ¿verdad? Y para nuestros clientes en línea, mucho ojo eh, si en caso ustedes quieren eh, suscribir a algún cliente en línea, la membresía cuesta 10 dólares para todo un año y a cambio de esos 10 dólares va a recibir un producto completamente gratis. Así que chicas, eso es lo que viene para el mes de febrero. Espero que este video les guste. A mí me encantan estas ofertas eh, y espero que ustedes también comiencen a promoverlas con todas eh, sus clientes, ¿verdad? Porque se trata de que ustedes dupliquen su ganancia. Así que gracias por ver este video. Por favor, compártanlo con todas las nuevas y potenciales personas que quieran decir que sí a ganar un 50% con CERMA. Realmente está muy bonito este programa. Nunca había visto tanto para la representante. Así que yo sé que ustedes van a poderlo lograr. Van a poder crear un ingreso que permita eh, satisfacer muchas de las necesidades. Así que gracias de nuevo. Por favor, compártalo con el resto del equipo.